Profesor David Serrano es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Juan Carlos y actualmente es el director del Centro de Investigación INDEA Energía. INDEA Energía fue fundado por la Comunidad de Madrid para realizar investigaciones en el ámbito de la energía, en concreto focalizando en el tema de las energías limpias y renovables. Buenos días, profesor Serrano. Buenos días. En su opinión, ¿cuál es el principal reto que debe abordar el mundo de la energía en la actualidad? Bueno, el principal reto es un reto global y es que es necesario que se produzca un cambio radical ...en nuestro sistema, en nuestro modelo energético ¿no?... ...el sistema actual como bien es sabido está basado... ...a pesar de los logros que se han producido... ...los avances que se han producido en los últimos años... ...está basado fundamentalmente en los combustibles fósiles... ...los combustibles fósiles... ...es decir, petróleo, carbón y gas natural... ...pues contribuyen aproximadamente todavía... ...al 80% del consumo total de, de energía primaria... ...y este modelo, este sistema es un modelo no sostenible... ...fundamentalmente por, por tres aspectos, por tres razones... ...la primera es el elevadísimo impacto ambiental que tiene ¿no? ...por un lado la polución... ...como existe ahora mismo en Madrid, en estos días en Madrid... ...la polución en las zonas urbanas como consecuencia... ...del uso de combustibles en el sector del transporte... ...y sobre todo también pues el tema del cambio climático global... ...de las emisiones de CO2 asociadas al sector energético... ...fundamentalmente asociadas a los combustibles fósiles que siguen creciendo año tras año y que, como consecuencia de estas emisiones, por pues la concentración de CO2 en la atmósfera, pues acaba de sobrepasar el límite de las 400 partes por millón, con un crecimiento anual entre 2 y 3 partes por millón. Es decir, el impacto ambiental es difícilmente sostenible en las próximas décadas. Ese sería uno de los aspectos. Por otro lado, otro problema también muy importante es la concentración de, las, de los recursos, de las reservas de combustibles fósiles pues en determinados países, en determinadas zonas geográficas, que muchas veces pues, no son precisamente estables y eso pues, lleva a una serie de consecuencias negativas, de conflictos, de crisis y, a veces, de conflictos, no solamente de tensiones, sino de conflictos, incluso, bélicos, como han sido muchas veces las guerras que han tenido lugar en Oriente Medio. Entonces, eh, digamos que la energía hoy en día es un arma geoestratégica y eso genera muchísimos problemas. Y finalmente, el tercer aspecto, que no es tampoco poco importante, es el impacto económico de la dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo en países industrializados, como Europa, en los países europeos, como es el caso de España. España, en nuestro país, tiene una dependencia energética externa del 72% aproximadamente, lo que supone que tenemos una factura eh, muy importante de, de adquisición, de compra de combustibles fósiles y eso repercute muy negativamente en nuestra economía, incluso con precios bajos del petróleo, pues contribuye negativamente en nuestra economía y, con, y contribuye a aumentar el déficit comercial. Eh, por todo eso necesitamos pasar de un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema basado en energía limpia, fundamentalmente en energías renovables. Entonces es un reto enorme, pero... Es un reto que eh, no se puede eludir. Y profundizando en este tema, ¿es realista pensar que en un plazo de tiempo corto o medio podemos llevar a cabo esa transición hacia las energías renovables? Pues probablemente quizás no sea del todo realista, pero bueno, la cumbre de París sobre el cambio climático que tuvo lugar el año pasado, pues al final se puede resumir, la conclusión se puede resumir en una sola frase. El futuro será renovable o no será. Entonces es que no hay otra alternativa. Es decir, necesitamos realmente cambiar esa utilización masiva de los combustibles fósiles por energías limpias. Actualmente, con las tendencias actuales, si se mantienen, digamos el panorama actual, pues para el año 2100 se alcanzaría un incremento de la temperatura media de nuestro planeta de 6 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, es decir, respecto de la actualidad pues de 5 grados centígrados, lo cual supondría pues, una auténtica catástrofe. En los objetivos que se enmarcan en este acuerdo de París, pues eh, se fija eh, el intentar que este incremento de la temperatura no sobrepase los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales de nuevo, es decir, un grado centígrado respecto del nivel actual. Y para eso sería necesario que para el año 2050, es decir, en aproximadamente 30 y pocos años, 34 años aproximadamente. Pues las emisiones de CO2 no solamente no hubieran aumentado, sino que se tienen que reducir en un 60%. Es decir, es un objetivo muy ambicioso, pero es que realmente es la última, la única alternativa que, que le queda a la humanidad eh, para tener realmente un futuro razonable. Para conseguir esta transición necesaria, por lo que estamos comentando, es eh, hay que tener en cuenta también el tema económico, el factor económico del coste de la energía. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas de abaratamiento de costes de estas energías renovables, que hoy día se tildan de energías caras y por eso la implantación es menor de la debida? Bueno, es cierto que las energías renovables, eh, como todas las tecnologías que empiezan, pues al principio son tecnologías que están poco optimizadas y que evidentemente pues, resultan eh, caras con las otras alternativas existentes. Y eso es lo que ha pasado pues, en el caso concreto de la energía eólica hace pues, aproximadamente 10-15 eh, años, con el caso de la energía solar. En nuestro país además todo esto ha creado una especie de burbuja ...alrededor de la producción eléctrica renovable... ...pero es un problema mucho más complejo y particular de, de nuestro país... ...porque por un lado teníamos un laboratorio nuclear... ...luego teníamos las ayudas al carbón... ...las primas que se introdujeron para las energías renovables... Eh, ...luego a España desde el punto de vista eléctrico... ...es una especie casi de isla energética... ...no tiene prácticamente conexiones... ...entonces eh, pues se ha producido una situación muy compleja... ...de manera que como consecuencia también de la crisis económica... ...pues había un, erces, un exceso de capacidad de producción... ...entonces el resultado cual ha sido... ...que lo que en principio se pensó como algo positivo... ...algo para favorecer la energía solar... Pues ...fundamentalmente fotovoltaica... ...y la energía eólica, en general las energías renovables el tema de las primas, pues al final ha sido un factor negativo. Y la imagen que ha quedado en la sociedad y, en la, y probablemente también en el mundo de la política es que son energías muy caras. Sin embargo, en los últimos eh, cinco años aproximadamente, pues los costes de estas energías se han abaratado muchísimo, muchísimo. De manera que hoy en día, por supuesto depende de la localización, depende del contexto, pero hoy en día se pueden considerar ...que tanto la solar fotovoltaica como la eólica... ...son competitivas económicamente con las energías tradicionales... ...con lo que es la producción eléctrica tradicional... ...de hecho en este momento... ...a nivel mundial pues aproximadamente casi el 25% de la electricidad... ...tiene origen renovable... ...y lo que quizá es más importante, el dato más fundamental... ...es que la nueva capacidad que se está instalando... ...pues más de la mitad de esta nueva capacidad que se instala... ...es, de, es renovable". Eso nos indica claramente eh, que ya no dejan, que, que han dejado de ser realmente energías caras. Son buenas noticias en el ámbito de la producción de electricidad, como estamos comentando. ¿Cuál es su opinión en otro sector muy demandante de energía y con crecimiento mundial a futuro muy importante, como es el sector del transporte? Hoy día fundamentalmente basado en combustibles fósiles, como sabemos. Sí, el sector del transporte ha sido y digamos que sigue siendo la gran tarea pendiente de penetración de las energías renovables es un sector dominado no ya por los combustibles fósiles, sino casi exclusivamente por el petróleo. ¿no? Los productos derivados del petróleo pues, representan más del 90% de los carburantes que se consumen en el sector del transporte y las la razones que realmente son difíciles de sustituir por alternativas que nos ofrezcan las mismas prestaciones y el mismo coste. Eh, este problema pues, probablemente se va a ir resolviendo con una combinación de opciones ...unas que ya son realidad... ...la realidad por ejemplo de los coches híbridos... ...que combinan un motor de combustión interna... ...más o menos convencional... ...con eh, una parte eléctrica... Eh, ...esa sería por un lado... ...después la penetración gradual y progresiva... ...pero cada vez más importante... ...de los vehículos eléctricos puros... Eh, ...de hecho en el año 2015... ...pues se alcanzó ya la cifra... ...de un millón de vehículos eléctricos a nivel mundial... ...que es una cifra probablemente todavía muy modesta... ...pero que confirma que es un sector... ...que está ya despegando claramente... También probablemente haya que contar la aportación más a medio plazo de la combinación de hidrógeno con las pilas de combustible en el sector del transporte y, por supuesto, la aportación de los biocombustibles, sobre todo los biocombustibles avanzados, es decir, de los que no dependen de materias primas de uso alimentario, que además son... Eh, medioambientalmente sostenibles, esta combinación de alternativas... ...es lo que en mi opinión va a hacer que en el futuro... ...en un futuro pues a lo mejor de, de 10-15 años... ...pues esa penetración de, de productos derivados del petróleo... ...vaya reduciéndose de forma progresiva. Y en todos estos ámbitos, tanto para producción de electricidad... ...como para mejora del de, transporte... Eh, ...la investigación, el desarrollo, la, in la innovación... Eh, ...Lima, Demasi, ¿qué papel juega? Bueno, es un papel fundamental, porque estamos hablando de tecnologías que son emergentes, que son incipientes, eh, que como yo comentaba anteriormente, pues eh, eh, cuando se desarrollan al principio, cuando se desarrollan inicialmente a escala de laboratorio, pues no son competitivas, no están optimizadas, es decir, hace falta todo un proceso de lo que se llama la curva de aprendizaje, de mejora, de optimización de esas tecnologías, de nuevos desarrollos, para conseguir que al final se conviertan en una realidad comercial, ¿eh? en algo que se esté aplicando en, en la práctica y evidentemente pues en la inversión en IMARD, en I+D IMAR más sí, es decir, investigación, desarrollo e innovación es la pieza clave. Y en el sector energético probablemente las inversiones que se han producido en los últimos años pues no han sido realmente las necesarias para alcanzar esos retos. Es decir, eh, dada la magnitud de este problema y la relevancia que tiene este problema para la humanidad, eh, los esfuerzos que se han realizado, que sí que se han realizado, pero no son ni mucho menos eh, los necesarios. Eh. Cabe pensar que en el futuro, de nuevo en el contexto de, de acuerdos de carácter político, ...del fomento de normativas y de políticas que vayan en ese sentido... ...pues la, la inversión en IMARD, los esfuerzos en IMARDE... ...en el ámbito energético, pues vayan aumentando sustancialmente... ...y queremos alcanzar eh, realmente ese, ese objetivo... ...el que se llama el objetivo de los 2 grados centígrados... Para, eh, ...para finales de siglo. Ya para finalizar, como responsable de un centro de investigación... ...en este ámbito, ¿cuál es su opinión personal... ...sobre que el mundo siga dependiendo tanto de los combustibles fósiles?... Bueno, mi opinión personal es que, bueno, es la solución que es más barata a día de hoy, además, con la combinación de precios bajos del, del petróleo, pues es, eh, es lo que tenemos encima de la mesa. En este momento, pues estamos moviendo en precios del petróleo, del barril de petróleo, entre 45 y 50 dólares el barril aproximadamente, pero hay que pensar más a medio plazo y más a largo plazo, entonces la clave es el desarrollo de, de alternativas, eh, ...que puedan competir con estos combustibles fósiles... ...en el caso concreto de nuestro instituto... Eh, ...digamos que tenemos un programa científico... ...en el que ya venimos desarrollando desde nuestra creación... ...el centro se creó aproximadamente hace... 10 eh, años, eh, más o menos... Y Dentro de ese programa científico pues, hay una serie de líneas temáticas que incluyen pues, eh, los combustibles sostenibles. Combustibles sostenibles implica la producción eh, competitiva, eficiente, pues, de biocombustibles, de hidrógeno, también de combustibles solares, es decir, de combustibles que se obtienen a partir de la energía solar, eh, ya sea por métodos, eh, eh, por procesos fotocatalíticos o por procesos a alta temperatura. Eh, otra temática muy importante que iniciamos ya hace años en nuestro centro es el tema del desarrollo de dispositivos para el almacenamiento de energía, ¿eh? pensando fundamentalmente en acoplar estos dispositivos de almacenamiento de energía a las energías renovables. Es fundamental el tema del almacenamiento en las energías renovables porque muchas de ellas son intermitentes y a veces pues, poco predecibles. Entonces el exceso de energía disponible hay que almacenarlo si realmente lo queremos aprovechar. Y ahí estamos trabajando pues, en dispositivos electroquímicos, como es el caso, por ejemplo, de las baterías para los coches eléctricos o en dispositivos térmicos, termoquímicos. Otra línea de investigación en el centro está asociado con el concepto de redes energéticas, en particular, sobre todo, de redes eléctricas inteligentes, ...porque digamos que con el desarrollo progresivo de las energías renovables... ...pues el esquema de nodos ha cambiado radicalmente... ...antes teníamos una producción muy centralizada... ...con muy pocos nodos que producían energía... ...y ahora tenemos un sistema mucho más complejo... ...en el que hay, sí, nodos grandes, las grandes centrales térmicas o las grandes centrales nucleares, pero también tenemos pequeños nodos que están produciendo, que están aportando energía a la red y que a veces también no solamente son productores, sino que también dependiendo del momento son consumidores. Entonces la gestión de, ese, de esas redes eléctricas del, bueno, del futuro, casi del presente, pues es una gestión más compleja y requiere, digamos, su rediseño, su redefinición. Eh, luego, otra línea en la que estamos trabajando es en el desarrollo de sistemas de elevada eficiencia energética. La eficiencia energética es un factor muy importante. Se trata no de consumir más energía primaria, sino consumir menos energía primaria para la misma aplicación final, eh, para el mismo uso en términos de energía final. ...y es uno de los factores claves también de cara al futuro... ...es decir, no se trata tampoco o solamente de utilizar energías renovables... ...sino de utilizar mejor la energía que estamos consumiendo... ...ya sea renovable o ya sea de origen fósil... ...entonces en términos de, de eficiencia energética... ...trabajamos en el desarrollo de dispositivos... ...por ejemplo, para el tratamiento de aguas... mediante una tecnología que se denomina desionización capacitiva... ¿sí? ...que es bastante eficiente, que probablemente pueda competir incluso... ...en términos de eficiencia energética con la osmosis inversa... ...entonces es otro tema que, que estamos desarrollando... ...y finalmente pues trabajamos en algo que es bastante novedoso... ...pero que ya se está poniendo muy de moda... ...en, en muchos centros, en muchos grupos de investigación... ...incluso a nivel de... ...de las eh, políticas energéticas... ...que es el concepto de valorización de, de las emisiones de CO2... ...es decir, empezar a intentar ver el CO2... ...no ya como un contaminante, no ya como un subproducto... ...no ya como algo que hay que eh, confinar... ...que hay que capturar y hay que confinar... ...sino que puede ser una materia prima... ...entonces tenemos líneas de investigación... ...que intentan valorizar, es decir, transformar el CO2... ...en productos que tengan, eh, que tengan utilidad... ...es un, un tema de muchísimo interés, eso sí, muy difícil ¿no?... ...porque... Eh, de alguna forma en ese tema está jugando contra la termodinámica porque el CO2 es una molécula eh, bastante estable. Entonces, eh, digamos que con estas pinceladas de la línea de investigación de, de energía vemos cómo nos, estamos bastante centrados en todos los temas de promoción de tecnologías energéticas limpias, de energías renovables, de intentar conseguir, mediante una investigación científica, pero aplicada, orientada, eh, intentar conseguir que estos desarrollos pues, se transformen más tarde o más temprano pues, en... ...en realidades prácticas. Muy bien, gracias profesor Serrano por haber compartido con nosotros... ...su visión sobre el mundo de la energía durante estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Como hemos visto en esta entrevista, el papel de la investigación... ...y el desarrollo en el mundo de la energía para lograr esa transición... ...desde un mundo eh, basado en combustibles fósiles... ...hacia algo más limpio y sostenible, depende... Eh, ...bueno, es fundamental el papel de la, la I+.D., como he comentado.